Derechito al vicio somos RCC y en esta ocasión especial venimos a traerte un unboxing bastante raro, un unboxing de otra dimensión donde conseguimos nuevamente cartas de una colección doble de Fortnite de la temporada X de los estuches 5 y 6 que hace años estaban en los diferentes kioscos de Argentina pero que al día de hoy solamente lo puedes conseguir en internet o en comercios especializados. Así que... Queremos remarcarte que estos no son las cartas de Flash Gondors que puedes conseguir todos los meses en tus kioscos de tu barrio o de tu cuadra favorita. Estas son otras de otra dimensión, así que vayámonos derechito al vicio para ver qué cartas no saldrán, qué cartas habían en esta colección y qué cartas podés, puede ser que consigas y las conseguís. Entonces antes que nada queremos agradecer a nuestros patrocinadores de esta semana Nuestros patrocinadores de esta semana son No, no, otra vez no Otra vez no hay patrocinadores Pero entonces te queremos recomendar que te pases por el túnel del cómic, el túnel del cómic de Ramos Mejías, te trae toda clase de mangas, toda clase de postales y toda clase de mercas para el fanático del manga y el anime. Por ejemplo, esta bolsita que viene con una de tus compras, tenés acá al personaje Power de Chainsaw Man, del hombre motosierra, del pibe motosierra, lo puedes conseguir ahí nomás en el túnel del cómic a una sola cuadra de la estación de Ramos Mejías. Ahora sí, veamos cómo son primero los sobrecitos. Tenemos acá a un personaje icónico que nosotros ya lo conseguimos en la versión de Flash Condor. ¿Nos podrá salir en esta versión? ¿Habrá salido solamente en la caja? No lo sabremos. Pero bueno, vamos a abrirlo. En la parte de atrás nos encontramos con la imagen del estuche número 5 y del estuche número 6 que tenían toda la facha, ¿eh? Mm, estaría bueno ver si lo conseguimos, pero se ven bastante copados. Pero como lo dijimos anteriormente, estos estuches y estos sobres ya no están en los kioscos normalmente Solamente en aquellos que les quedaron estas colecciones de antes Pero bueno, vamos a ver que ya había una carta dada vuelta por sobrecito Vas a tener 5 cartas, como en todas las colecciones Y la primera carta que nos encontramos es el Sparkle Strider con a ver, veamos Con 30 puntos de tecnología Con 60 de ataque Y con 20 de defensa Es una carta que tiene acá para jugar Tijeras, papel y piedra Los tres símbolos de piedra, papel o tijeras juntos Es la carta 498 de la colección Bien espacial, bien copado Seguido por... Tenemos otro objeto más El Starshot El Starshot que tiene unos 30 puntos de ataque 50 de defensa como máximo y también tiene la misma seguidilla, no va, es otra distinta es tijera, es piedra y es papel. Vamos por la siguiente que parece que están, bueno, están enumeradas del 498, 499 y 501. Todos son objetos. Y tenemos acá el martillo Vanquisher que tiene unos 60 puntos de ataque como máximo, 30 de tecnología y 10 de defensa. Se ve bastante bien, ustedes no sé si recordarán los videos anteriores donde vimos algunas de estas colecciones. Pero tienen buena calidad, lo que sí, lo que sí, tienen un estilo de puntaje totalmente distinto al cual estamos familiarizados. Después nos encontramos con las Cosmic Clevers. Acá lo tenemos, la carta número 502 de la colección con 50 puntos de ataque y 30 de tecnología, seguido por... El Eternal, Voyager. el Eternal Voyager es como si fuese el Eternauta, como si fuese un astronauta eterno con unos 369 puntos de tecnología, 412 de ataque y 441 de defensa, es la carta número 393 de esta colección. Entonces nos salió en el primer sobrecito un personaje espacial y cuatro herramientas violetas bastante copadas. Vamos por el siguiente sobrecito, vamos a ver si nos sale algún personaje de cuerpo completo, alguno especial... Y veamos, veamos, veamos. ¿Qué antiguas colecciones podríamos ver también? Comentando debajo del video, ¿qué antiguas colecciones de cartas te gustaría ver en el canal? Porque esta semana ya estuvimos abriendo... Uy, ya vimos una completa acá. Ya estuvimos viendo una de Magic, ya estuvimos viendo una colección de, eh, otra, de Fortnite de otra dimensión, de otra compañía. Estuvimos viendo varias cartas, así que comentanos abajo si hay alguna especial. ¿Qué te gustaría ver? Tenemos acá primero al explore lord todo enmascarado con... 284 puntos de tecnología 441 de ataque y 494 de ataque Algo que me llama mucho la atención es que tiene los números muy irregulares No son números así como fijos Como números de supermercado Seguido por, acá la vimos recientemente, es la Flutter la Flutter, toda mariposiada con alitas ahí celestes, tiene 411 puntos de ataque, 320 de defensa y 410 de tecnología, nada más la vemos acá de cuerpito completo en la carta 572 de esta colección, seguido por... Tenemos a la doble cross tenemos a la doble cruz que se parece a Ariana Grande, pero es una versión más, es una versión más playera, es una versión más para el verano, para no estar con tanta ropa encima tiene 254 de ataque, 362 de defensa y 441 de tecnología para tomar el sol y un chapuzón en la playa. Después tenemos la carta de Dare. que Dare. a ver, tipo tijera, palma y puño, ¿será que se ponen a pelear así fila por fila para ¿Quién es el que gana? Puede ser, puede ser Porque no sabemos las reglas de estas cartas De estas cartas de otro cosmos Pero bueno, la DER tiene 315 puntos de ataque 422 de defensa Y 417 de tecnología Y después tenemos al pie grande Que en inglés sería Bigfoot El melenudo, el peludo El hombre perro Que lo hemos visto en la ultima No, en realidad este no es el el hombre perro, ese sería el hombre lobo Piede grande es como una especie de Hombre del tamaño de un simio Todo lleno de pelos Que vive en el norte de Estados Unidos Y de Canadá, supuestamente Supuestamente porque nadie graba con su celular En 4K, pero bueno tiene un ataque de 518 dados de ataque. Tiene una defensa de 429 de defensa. Y tiene 210 de tecnología. Nada mal. Este sobrecito entonces, a diferencia del anterior, este sí está plagado de personajes de cuerpo completo y de caripela también. Bastante bien. Me, a ver, me copó mucho la flotter. Claro que sí. Y por último, el último sobrecito. Vamos a ver si... Viene hoy. Vamos a ver si nos sale alguna carta especial. Alguna carta. ¿Ya tenían cartas de Marvel en esta época? Esperen que esta la doy vuelta, uy, antes que la otra porque... o oh, se las muestro, se las muestro directamente porque las otras ya están como dadas vueltas. La primera es la Sargento Cigel, la sargento Sigilosa, que tiene gorrita como para ir, como para ir a comprar el pan. Tiene gorrita como re normal, re normalesca con 364 puntos de tecnología, 130 de defensa y unos 201 de ataque. Bastante bien, seguido por, ahora sí, las otras van a estar volteadas. Y la primera es El Fan sauce Tenemos... uhu uh, Esto sí es para el pibe de motosierra. Estos son como unos colmillos motosierras. Nada mal. Que le da 20 puntos de ataque, 20 de defensa, va de tecnología y 10 de defensa a tu personaje. Seguido por... El Pixel Pilot, el piloto de pixeles, es la navecita de pixeles con el cual vos jugabas en los jueguitos arcades para matar a los matamarcianos con 40 de tecnología, con 30 de ataque y te da 30 de defensa también, nada mal, seguido por los rollers renegados. Los rollers, pero no son los rollers para ir a patinar, son los rollers para pintar, para pintar murales, para pintar la casa de tu tía, para pintar, bueno, las cercas de Tom Sawyer. Tiene 20 puntos de tecnología, 10 de defensa y 20 de ataque. Y por último, la última carta de esta tanda, de esta colección, es el Rift Rider, que es la carta número 506. Y tiene 20 de tecnología, 30 de ataque y 40 de defensa. Nada mal, me gusta bastante que por lo que vemos ahora todos esto, esta colección tiene los mismos fondos azules de fondo los misma gama de colores excepto la sargento sigil que tiene el fondo como verde y todos los personajes acá en cuerpo completo o en caripela Puedes conseguirlos en las dos versiones pero bueno ha sido una buena colección, ha sido una buena tanda de cartas hice de fondo Fortnite pero me acabo de dar cuenta de una cosa que capaz, capaz, capaz la distinga de otras colecciones y es que de la colección de otra dimensión que abrimos de Fortnite Tenía el fondo de la carta con otra imagen, con otro fondo con un color más uniforme. Acá sí o sí te aparece la ex gigante que es solamente de esta expansión. Así que si vas a mezclar las cartas se van a notar cuáles son de cada una. Eso es un punto negativo, pero lo demás me gustan los personajes de Fortnite. Así que es una buena adición a nuestra colección de cartas. Somos r esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato informado sobre las diferentes colecciones que podés conseguir o que conseguías en el pasado. Si querés, podés viajar en el tiempo y tratar de buscarlas. Y nos vemos en la próxima ocasión, nos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por comentarnos, ser parte de los chats de cada uno de nuestros estrenos y por también seguirnos en Instagram. ¡Siempre!